Terminarás justo como Serena, atrás del chico perfecto, solo para descubrir que Shutnert ha sido tu verdadero amor todo este tiempo. Ah, menos real, Bridget. Soy 100% fiel a Adrian. Además, incluso si eso fuera a pasar, eso no significaría que Shad Nerd es tu verdadero amor. Félix se parece mucho más a en que Adrian, lo cual te volvería a ti Serena. Es realmente como Signor Moon, Darin y Tuxido Más son la misma persona. Lo cual significaría que shang Felix y Shang-Yur es ¿Cierto? Uh. Uh. ¿Arinette? ¿Fridget? ¡Hasta bien?